Por fin ya está acá Nishiyon, bien. Cuando supe que iban a hacer esta magnífica obra de arte, o al menos los coma en forma de, de anime, dije, ¡guau! Wow, qué genial. Y bueno, ahora vamos a ver el primer episodio. Pero no primero, pero primero vamos a ver el tráiler. Voy a ver el tráiler que no lo vi. Y vos me dirás, pero Gaby, hiciste un video sobre los animes que vas a ver y el tráiler estaba ahí. Bien observado, pero la verdad es que no lo vi. Literalmente solamente usé la barra de tiempo me aparecía con el audio y todo, y no lo vi. Prácticamente ni le escuché. Y eso es interesante. Así que, trailer primero, serie después. Total dura 3 minutos. Latimosamente pensé que iban a ser 7. No sé de dónde leí que iban a ser 7, pero bueno. 3 minutos. Corto, pero intenso. <risa> y como lo imaginaba, era el. Los coma pero animado. Yo sé que me va a gustar mucho esta Lástima que sea muy corta Justo hoy, hoy es ahí, ¿no? eh, Episodio Bueno, me voy a poner acá, la cámara va a estar mejor acá para que puedan ver los subtítulos ese audio me suena uh, 3D. Eh, cuesta me piace. Si se usa así el, el 3 el 3D o el CGI, Uy, uh, tu último proyecto esta canción me suena del landing en serio esto solamente es lo que de hacer? Lo bueno es No, van a usar el audio del soundtrack No, no. No, no. No, no. no. no. No, No, No, No, No, No, No, No, ¿Qué es eso? ¿Qué es Yo, es bien hecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es es 改めて挨拶するのってなんだかっ<笑> <えっと、みんなのことは私が幸せにします。笑>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 Por fin Está muy bien logrado O sea, podía haber Podía haber sido fatal Pero está muy bien hecho Tango En efecto, esto es cine. Espectacular, espectacular. Yo venía con expectativas altas, pero esto ya rompió todos los esquemas. No, de verdad no sabía nada sobre el 3D, o sea, no, ni vi el tráiler, Imagínate, Para colmo, el tráiler te mostraba un CGI o un 3D o un modelado... Eh, que no fue el final al final, no fue el final al final, sino que el tráiler mostraba algo inferior a lo que es la serie en sí ahora, y es increíble. Además de que Hitori Takenante era yo es canon, por fin lo hicieron canon. Nishiyon cuenta como parte del canon. Si el Cifas cuenta, todo va a contar, más que nada porque el Cifas es el, el canon original de la serie de aquí Así que bueno, la verdad es que bastante espectacular, no sé qué más decir. ¿Voy a grabar todos los episodios? ¿Voy a reaccionar a todos los episodios? ¿Quién sabe? Capaz que sí, capaz que no Vamos a ver si Lanti se pone la gorra Lo más seguro es que se ponga la gorra Pero vamos a ver Por ahí hago primero el primero Como este Y después el último Como hago habitualmente Ya que la última, el último capítulo de, de Superstar no se pudo publicar Pero sí está en Facebook Así que Facebook así que lo pueden ver Por si quieren ver mi reacción final sobre lo que pasó con con Niera Así que nada más Senso que si yo solo cara no Irina Cartel Voy a matar al que hizo la traducción. De decía el nombre ahí, le voy a quemar la casa.